Hola, buenos días, eh, bienvenidos a, a otro vídeo más de nuestro canal de, de Universo Techi. Hoy queríamos eh, establecer un poco unos criterios con cinco características para eh, que sepáis diferenciar eh, diferentes tecnologías a la hora de gestionar activos. Tecnologías como es el código de barras, los códigos QR, los sistemas RCID, bien con con tags de lectura activos o tags pasivos y la tecnología ncc Con cinco características vamos a intentar explicar ventajas o lo bueno o lo malo de cada una de las tecnologías. Eh, la primera que vamos a hablar es el coste de esta tecnología. La implementación de una tecnología de código de barras para la gestión de cualquier tipología de activos tiene un coste relativamente bajo, no deja de ser una, una etiqueta impresa, eh, que se pega, que es una tipografía con, con una codificación. El, el, código, el código QR, eh, si bien es, son los cuadraditos estos que vemos en, en, los, en los restaurantes para ver el menú, pues también tiene una, una implementación de coste bastante bajo, pues una impresión al fin y al cabo. Eh, las tecnologías RFID, eh, ya en activo o pasivo, ya tiene un coste de implementación mayor porque ya tenemos Pequeños dispositivos donde se codifican los datos, que pueden tener una circuitería, unas pilas, eh, igual que los dispositivos que los leen. Ya tiene un coste bastante más elevado. Y la tecnología NFC, eh, si bien no tiene el, el coste bajo de los códigos QR o los códigos eh, de barras, eh, tiene un coste bastante asequible, ya que ahora mismo en, en cualquier retail online podemos estar adquiriendo eh, tags NFC de diferentes eh, tamaños, colores eh, y, y tipologías. Esto en cuanto a la característica coste. Otra característica es, eh, para diferenciar estas cuatro tecnologías para gestionar activos de, de cualquier índole, va a ser con qué dispositivo estamos leyendo o tomando los datos de esta tecnología. Un código de barras como ven en los supermercados puede haber una pistola de código de barras, puede haber un lector específico integrado o incluso hoy en día ya se puede leer un código de barras desde, desde un teléfono móvil capturando una foto. La, la tecnología de código de barras es sencilla de leer, igual que el código QR, quien no ha ido a un restaurante, como he comentado, y ha capturado el menú con el, con el teléfono móvil en un momento determinado. Eh, ya para los sistemas RFID ya necesitamos dispositivos específicos, antenas específicas, dispositivos de, de arco o otro tipo de tecnología para la lectura que ya el, el sistema lo hacen un poco más complejo y, y costoso como hemos comentado antes. Y la parte NFC eh, hoy en día lo podemos leer con cualquier teléfono móvil ya de media generación, eh, no hace falta irse a una alta generación de, de teléfonos móviles, vamos van a poder tener lectores en NFC en este caso. Por lo tanto, la lectura también es bastante sencilla. Hemos visto ya dos características. Vamos a ver una tercera. Eh, toda gestión de activos que pretendamos hacer, lo que hacemos es taggear o etiquetar un activo con determinados datos para diferenciarlos de una forma unívoca, sea el entorno que sea. Bien sea un centro de datos, bien sea una codificación de productos en un supermercado o cualquier otro otro activo que, que deseamos etiquetar Para hacer una gestión de los mismos eh, Una característica es Cuánto de degradable son Estas codificaciones Un código de barra se degrada con el tiempo Es una pegatina que pega, se puede despegar Dependiendo de los entornos O tiene que serigrafiada ya en el producto Dependiendo de los entornos Pues tiene una degradación alta Al igual que un código QR Que tienes que ser también una pegatina Mientras que los sistemas RFID y NFC Digamos que ya llevan un Sistema se refiere y su propia cajita con su circuitería y tiene una degradación, eh, digamos, no, no alta, ya es eh, eh, larga en el tiempo y los tags NFID los hay desde, desde esta tipología hasta ya tags NFC industriales como estos que estamos viendo aquí para eh, controlar esa degradación. Otra característica es el uso que hago de ellos o si solo lo puedo leer.. Si solo lo puedo leer y escribir y cuántas veces, ¿vale? Un código barra y un QR es de única lectura. Lo imprimo, lectura y yo no, ya, ya no puedo usarlo o reusarlo, en este caso, meterle otra codificación y pasarlo a otro activo. Mientras que en la parte de RFID y NFC vamos a poder escribir en, en esta tecnología todas las veces que queramos. Es decir, eh, llevan unos chips, unas memorias, los RFID, y vamos a poder escribir en estas memorias, o de otro tipo de característica que tenga la tecnología, al igual que los tags, que, que son de inducción magnética, y en este caso vamos a poder escribir varias veces. Característica también muy importante es eh, qué capacidad tiene, cuántos datos puedo meter yo en eh, estos tags o estas etiquetas. Un código barras, vamos a, a poder meter un único, un único código, normalmente no va a ser más allá de un byte, Mientras que en un QR vamos a poder meter desde, desde 4, 5, 6 bytes, dependiendo un poco la codificación. Un, una tecnología RFID eh, ya dependerá un poco de lo que queramos gastarnos en eh, los tags, pues Si son activos, llevan determinadas memorias y ahí ya el límite de capacidad pues lo determinará esa memoria. Y la tecnología NFC, hoy vamos a poder llegar hasta una codificación en determinados tags de hasta 2 KB. Entonces, en 2 KB ya... Eh, somos capaces incluso de codificar eh, un listado amplio de campos, 20 o 25 campos diferentes en un momento determinado. Y luego, por último, quería hacer hincapié en la aplicación de cómo voy a leer, eso está, la distancia, eso me va a condicionar mucho si lo estoy aplicando a un entorno o a otro entorno. Por ejemplo, un código de barras lo vamos a estar leyendo en una distancia de... Entre 5, 10, 15 centímetros, como máximo, vale. Es una lectura corta ¿Qué implica esto: que si tú tienes dos activos muy cercanos, en este caso, el, el sistema no va a, digamos, de alguna forma, a cometer el error que estés leyendo un activo cuando pretendes leer otro. Vale, esto hay que ver dónde estás aplicando esta gestión de activos por este tipo de lectura. Un código QR. En este caso, con un teléfono móvil vamos a poder estar leyendo una distancia de un metro, aproximadamente, como máximo. Incluso más cercano vamos a poder capturar dependiendo de la óptica de la cámara que tengamos en el, en el móvil. Eh, una tecnología RFID, aquí depende de, la, de las dos tipologías que tenga. Si utiliza tags pasivos, vamos a poder llegar hasta 25 metros, como máximo, y con tags activos hasta 75 por lo tanto, las antenas o dispositivos de lectura son los que me van a acotar la aplicación de cómo estoy leyendo eso, para no equivocarme a la hora de si yo tengo un activo al lado de otro, pues que esté leyendo el activo adecuado. Y en este caso, la tecnología NFC es de inducción de campo magnético y como máximo la vamos a estar leyendo a 2 centímetros. Es la misma tecnología que utilizamos para pagar con tarjeta, con el celular. Bueno, con estas cinco características queríamos daros una intuición del por qué diferentes tecnologías pueden ser mejores o peores, dependiendo del entorno donde se está aplicando esa filosofía de gestión de activos. Sin más, os doy las gracias y os esperamos en, en otro vídeo de nuestro universo techie. Muchas gracias.